Les contamos ahora que la Plataforma de Ganaderos y Solidarios ha hecho entrega ya de su segunda donación de cabritos y corderos para los que más lo necesitan. Nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Oscar Gil. La Plataforma Ganaderos y Solidarios en Guadalajara ha realizado ayer martes la segunda donación de cabritos corderos para beneficiar a las personas necesitadas de la provincia de Guadalajara. Estamos aquí en Molina de Aragón. Yo soy ganadera de cobeta de aquí de la provincia de Guadalajara y quería dar lo primero el pésame a todas las familias que por la causa esta les ha desaparecido un ser querido. En segundo lugar quería decir, pues bueno, que hemos estamos donando nuestros corderos o nuestros cabritos. Para una causa que esperemos que llegue a quien tiene que llegar 10, aquí los ganaderos solidarios. Y por lo demás, pues nada, que tengamos suerte y, y nos vaya todo bien en esta lucha que llevamos tan, tan grande. Y esta semana, 11 corderos y un cabrito son los sacrificados para beneficiar a 314 personas de la provincia de Guadalajara. Soy Antonio San, ganadero de Molina, y hoy hacemos la segunda donación de los corderos Solidarios. Concretamente vamos a donar para 314 personas. Esas personas están en Cruz Roja, Molina de Aragón, AFAUS, que es un Salud Mental, Viviendas de Menores, un centro de viviendas de menores, Mensajeros de la Paz y Proyecto Hombre. Son, creemos que son centros que necesitan la solidaridad y la ayuda de todos nosotros. Desde la plataforma se hace especial hincapié en que todos los corderos y cabritos donados por los ganaderos son para gente necesitada. Además de ello, también se observan que particulares se acercan hasta los mataderos para comprar cabritos, corderos y inmediatamente donarlos, sumándose a esta interesante iniciativa. Me reitero en dar el pésame a todos aquellos afectados, por esta pandemia y quiero dar hincapié en que los animales van a personas necesitadas y que en estos momentos son muchas. También quiero deciros que se está apuntando al proyecto gente particular porque creo que la idea es tan bonita que estamos llegando al corazón de mucha gente.